Lige ma su Vilerio o anilime, arimatea anliche bestegme. Licencia tan le pilato, al wey sucio temea. O seca, vile sucio yermenile. Tasiner huile e susi o yera la jurio majaga. Pilato ca la licencia yale. A ligue co al, ko, al wey dio, o se anilime, o tore mamukugme. A bien alwe al buen nicoremio, anelime, al buen napuyabe mile es susi al nicoremio, baisamaque, ni o al uchemia, al güeo mira anlim nile vile, Lige aloe anlim nile uchevile al okario, kabile susi ligue lige alwe gaslana lorime achga alegna chinichi arano kale alwe napurigano, naprigano kame nile alwe raramlhulio pire gatemia Ale abe napumukure susi ahare yucsi rakem haare ligare abe lile bilereso resone wari me napriga mukugme rekawa table uesi mukugme nile ale he Ale AL WET susi RAPE NI LIGME. LIMACO OSKIAMCHANIL NAPO LIGE SUGUABRA RARAM AL JURILLO REZIVAMENI NILE. REZIBILICI CA YANCHI ALICHO OSKI ME NILE RAPAGAACHI menile. menile ALICHO NILE. ROMICCI BE MARIA napo MAGALENA ANLICHE BESTECMENI NILE. Ale NAPO REKALIRU AL susi mukugme Ale Sebra y tele, alwe guarur este, mas napu acharmenile, ale reso yerga. Cugue maga simile, ale napu Simoni pegro, liga napu Esusi usi, wegale menile, ligrega anele. Matable y te alwe mukugme, napu ale reso chire cargue, table machine, coche boigo. Lig, Pegro, lig, simivale rio, simibale, ale, resochi napu, rekaliru, esusi. O wa cario, wagme, hum, casimibale. Pegro, catame, huesapum, menile. Alwe uchevile rio, ale, napu, esusi, bo, ilge. Lig, alwe pachami, resochi nenale. Lig, pe, algüe, chini, rosacme, choetele, alemi, lutra mochigo. Tabilechu, bachilco, pachami, resochi. Lig se vale simón pegro. Al basquile pachami de sochi, Avien pechini rosac Ligue aviene tel pegro. Al chini. Napu Esusimo ora bureliru. La suerga rominar Ligue al hueuchevile río basquile. Ligue al gotable a semi tele. Al hue mucugme. Al Napu anilge maria. Tabletchola namle alwe ralamle, napu anilge onorugme, yabe bachberrawe, esus iskua janmio. Lige alwe ocario, napu esusio yermenile kugalirale simibale. Uchechgo sinesebale maría, ale resochi, ligale resochi, machica sibale nala. Vigina raka pachami nenale, ligoka santo angli tele pachami mochigo, napu esus recalirge. Vile napu usimo egbo ile alias tile es santo angli. Ligue vile napu ronegbo ile esusi. Ligue es santo angli carrukele alwe maria. Mue mukii. Chonegana la mue. Maria carreganejele. nereco gena esusigena napurrecal Ligue table machine cochillena boigón. Reganiza mas pe taguguanas y Mas ligarete tele vilerio. Table machile es suci nilgo. Lígue rega anele. Mue muqui. Chon la mue. Cheri yague llena mue. Lig maría alwe repume mayega rega anele. Mue dión. Mue si saca alwe sucio toa. Rugewane coche boigón. lignevo ne simlas pa. carrega anele. María. Lige María Kagu lire Napu Esusi lile. Lig rega anele Judío, Rachali la Rahga. Raboni pevenirame nya kape añorile. anyorile alwe aboy piraramli jurio. Liko rega anele Esusi. Ta chocha ane. Tablescho sebane napu onorug mesti. Liga newa ka alwe negom Compañero, la masimeo, napu asti honorugme, napu neo nora ju. yerame neo yérame ju chigo. Alwe honorugme napu nechitebume ju. Ligabienatebume ju emi. Alwe maria napu magalena anilich bestegim ya simile alwe susi oyerame ruyemia. Alwe guatrula esusi etéligo. Ligruyemia chigo. Napu anilgo esusiale Napu maria etéle.